El siguiente video es auspiciado por... Bombones, bonobón. Bombones, bonobón. Cada vez más chicos, cada vez más baratos. Cada vez menos chocolate, pero siguen siendo bombones. Bombones, bonobón. No te pierdas. El siguiente video auspiciado también por... Llaveros 3D. Llaveros 3D. Mucho más fácil de hacer. Y... ¿Al mismo precio? ¿Al mismo siempre precio de siempre? ¡Claro que sí! ¡No te lo pierdas! Dale chica Luisio, somos RC y nos encontramos en el centro Galicia de Buenos Aires, a pocas cuadras de la estación de 11, la estación de Balvanera, en un clima totalmente húmedo para presentarles la Random, la Random, un nuevo evento del Shigoku Producciones. Ahí pasamos la entrada y nos encontramos ya con unos matecitos en 3D de Pokémon, de varios personajes favoritos del anime o oh, de la mano de Thanos. Tenemos al primer cosplayer, el primer cosplayer vendiendo mates, claro que sí, el Capitán Matero. Después tenemos algunas almohaditas de tus personajes favoritos, ahí tenés precio comprándolo por dos o comprándolo de a uno. Tenemos ahí varios personajes copados en pines, puedes encontrar pines de lo que quieras también cuern cuernitos, esos eran cuernos y pósters con unos llaveritos de Groot, de Iron Man, de Pokémon o oh, tenemos unas gorritas más pines, más pines tenés también, no solamente de anime, no solamente de Anya, de Spy Family, sino también de, de, ¿qué? de cantantes de K-Pop, tenemos ahí también pequeños peluchines, muy copados mucho Sonic, tenemos mucho también de las Tortugas Ninjas tenemos clásicos, tenemos a Hardy Postre por ahí, tenemos ahí un Venom de pingüino, todos pikachus, tenemos figurillas, tenemos acá la cartera, la cartera para que cuando salgas de noche tengas algo presentable que dar a tu buen amigo señor roba carteras, pero bueno tenemos ahí más figuras, tenemos figuras chivis, tenemos figuras comunes, mucho chibi acá de Jujutsu Keisen, por lo visto. Y mochis, ¿qué onda con esos mochis? ¿Estarán copados? Más puertas subes, puertas subes, facheritas, cositas de Nippon manía que acá tiene, vende Doujins, X, Yuri, yaoi, todo ahí planado, todo ahí muy, muy, pero muy copado, elevado para que te inicies en el Doujin. Tenemos ahí algunos de tamaño, unos pósters copados también de los animes. Ah, Doujins y Posters. Pero bueno, vamos a jugar a la rueda de la fortuna. Por un premio, por una remera. para vamos a ver qué podemos sacar de lo que nos encontramos por acá. Estos son los premios menores. Y después tenemos las remerazas. Tiramos uno, tiramos uno. Eh, eh, quiero sale. Uy, giró muy poco. No sale el premio. Ah, no salió el premio. Ah, ¿qué podemos elegir? Un llavero o un llavero fluor de monster, un llavero de monster, un pequeño llavero, el pequeño llavero 3D vamos a elegir, un pequeño llavero 3D, no sé, pero bueno, bueno, bueno, por qué, por qué vamos a rendirnos, después tiraremos otra más, mientras tanto vamos a ver que tenemos más peluchines, más anillos, tacos, y salimos al aire libre, salimos ya en el patio central, donde vamos a ver que tenemos a toda la parvada junta, a todo el ganado junto, porque van a ver un par de juegos y también tenés estos stands por ejemplo de gigambana que tiene mira uñas muy copadas tenemos acá otra con agendas personalizadas mucho mucho mucho de a ver de Hunter Hunter de ¿Qué Subcase no vimos de, tenemos la de los hermanos osos tenemos más póster copados por acá ah buenísimo cositas de retro game tenemos acá algunos funquillos algunos joysticks y el área gamer lo tenemos acá copándolos con juegos de peleas, Juego de peleas, ahí tenemos el... ¿Cuál es ese? Deciros cuál es ese, me parece que era el de Play 1 ese, en, que se a... en el que se transformaban en furros, se transformaban en furros en medio de la batalla Del otro lado tenemos uno de Dragon Ball, no, de Dragon Ball, y tenemos oh, el Marvel vs Capcom 2 también pero sí, ¿cómo se llamaba la saga de los furros A mí me encantaba. Y bueno, también te puedes comprar un panchito, un cono de papas. O cartas de lluvio. Tenemos acá varias cartas de lluvio. De una tienda de lluvia así, amiga cercana. Tenemos acá las Carpetowskis. A ver, tenemos las fusiones del dragón blanco de ojos azules. También tenemos... Los dragones de Yugi. Tenemos, a ver, ¿qué más? Tenemos, tenemos, tenemos, tenemos... Ah, la waifu del dragón blanco de ojos azules. La familia de los ojos azules. Y todos en rareza, muy copado. A ver, todos del deck, me parece. Tenemos acá Ibaman por 3. Tenemos al dragón blanco en diferentes formas. Tenemos, a ver, ese dragón chino. Tenemos, tenemos, tenemos, tenemos... A XYZ ahí para fusionarse. Tenemos ya... Algunos clásicos como la Jin, tenemos ahí, a ver, -da -da -da, algunas magias, algunas magias como de fusión, a ver, la flauta de los dragones, ese está buenísimo el mapa para invocar a, a, a varios tipos normales de tu mano, a ver, ¿qué más? ¿qué más? Arrancan los juegos señores, arrancan los juegos donde van a estar dando vueltas alrededor de las sillas Vamos a ver quién gana, vamos a ver quiénes son los contendientes en esta batalla ¿Se va a meter algún cosplayer? ¿Va a jugar alguien del fandom? ¿Alguien del público? Escuchemos las reglas Van a haber ocho jugadores entonces corriendo alrededor de las sillas. Vamos a ver entonces el evento completo, vamos a ver quién gana en esta partidita esta partidita de quién corre, quién se queda con la silla y quiénes quedan fuera veamos esto mientras los organizadores chatean con de todo mientras los papás están ahí sentados y se toman un pequeño descanso los papás están ahí todos reunidos pero mira quiénes tenemos, tenemos a uno de los Akatsuki, tenemos a un Naruto del Conurbano, tenemos a... Bueno es un Akatsuki, y un Naruto del Conurbano, y los demás son otakus, otakus que quieren ganar, otakus que quieren un sueño, y es ganar este juego, así que vamos a ver quién va a ser el ganador. Y ah, oh, los de la Katsuki perdió. Naruto le ganó a la Katsuki. Se toca el pelocón de todo y se va. Es una derrota digna. Pero bueno, vamos por lo siguiente Al otro lado, entre el público, nos encontramos con un furro. Miren, es un furro de Stitch. Después tenemos un papá, un papá con su hijita ahí en el evento. Tenemos un, eh, es un gato kawaii. Lo vemos ahí tocándose la barbilla. Al lado tenemos a... Ah, bueno, tenemos más otakus. Más amigos otakus disfrutando el fin de semana. Bailando con de todo, ¡Viendo! ¿Quién será el ganador de...? Ah, mirá, los hacen saltar. Los hacen saltar mientras mientras corren. Los hacen saltar mientras corren. Y cuando pare la música, se tienen que tomar un asientillo. Un asientillo, el que quede fuera, queda descalificado. Lo que sí, este día estuvo nublado. Uy, ¿a alguien se le cayó un pañuelo. ¡Ah! Te queda una silla ahí, te queda una silla participa, quédate ahí, sentate. Pero bueno, alguien se le cayó un pañuelo de la emoción mientras corría. Ahí vemos que ya se lo agarraron, ya se lo agarraron, ya ahí dieron una pequeña coima a alguien del público y siguen corriendo. Se le cae todo, se le cayó todo del bolsillo a ese sujeto. Pero bueno, ahí vemos cómo continúa. Solamente quedan. Cinco sillas, cinco sillas y cinco participantes... Ah, no, no, son cuatro sillas. Eh, no, no, son seis participantes. Cinco sillas. Todos corriendo para ver quién ganará. El premio, el premio creo que era un par de mangas, un par de cositas que daban ahí las organizadoras. Bah, los organizadores estaban en una esquina y ellas eran las presentadoras, cosplayers, presentadoras del evento. Pero bueno, vamos a ver que ese ya se compró una almohada. No sé si vieron, ese ya se compró un makura. Y apuesto a que es un Dakimakura de Maki. De Maki, de... de, de, de <risa> del pibe de motosierra. No, pero a ver qué más. Lo que es que después de esto también hubieran otros juegos más. Ahí está el papá, todo orgulloso, grabando a sus hijos. Ahora vemos los demás papás descansando. Y por suerte, a pesar de que el día estaba anulado, no llovió nada. No llovió un día agradable lo que sí había mucha pero mucha gente en la calle muchísima gente en la estación como siempre como si el clima no hiciese ninguna diferencia ahí vemos que bueno solamente quedan tres sillas señores tres sillitas tres sillitas y cuatro jugadores pero bueno vamos a ver entonces que de fondo ahí baila ahí baila la cosplayer la otra sigue narrando, sigue narrando el evento. Y el furrazo está ahí vendiendo caramelos a niñitos. Está vendiendo caramelos con sus amigos. Después tenemos al tipo del paraguas parado enfrente. Como yo no me voy a perder este juego. Yo lo voy a ver directo enfrente de todos los demás. Los hacen agacharse. Los hacen levantar los brazos. Agacharse, levantar sus brazos. Y... ¡Oh, no! Se nos cayó, se nos cayó y solamente quedan tres, quedan tres. ¡Ey, está el emperador! ¡Está el emperador de las locuras del emperador! ¡Qué onda! ¡Qué buen cosplay! ¡Qué buen cosplay! ¡Latinoamericano, sí! Solamente quedan dos sillas, dos sillas más... Y bueno, vamos a ver que el público se ve entusiasma. El público arremete para ver quién será el campeón, el ganador de este primer juego de la... De la random versión invierno infernal. Sí. Y adentro vamos a ver, después de esto, más, más cositas, más merca. Más cosillas que te puedes encontrar en este eventazo que ya en agosto va a tener una nueva edición que va a ser con el nombre de la Shigoku. El nombre de la Shigoku directamente en agosto con dos días completos para que vayan todos los fanáticos y otakus del anime. Y, oh no, no, no, no, no. no. Se nos fue el encapuchado misterioso. Se va el encapuchado, regresa a su party y... Agarra el pañuelito que se le cayó <risa> Ahora sí, queda, quedan dos jugadores Pibardo y Pibardo Naruto ¿Quién ganará? ¿El Pibardo Naruto o el Pibardo de Vance? Entonces demos vueltas Vamos a ver, y empiezan a correr Empiezan a correr con de todo ¿Quién será el ganador? Y acá es mitad y mitad te digo Porque si estás del lado de atrás de la silla cuando estés, cuando se pare la música, perdés. Si estás del lado de adelante, tenés más chances de ganar, presentarte de y ganar. Y el otro empieza a correr, pero muy lento, muy lento. Trata de cansarlo. Trata de cansar a nuestro pibardo Vance. Trata de cansarlo y. No, no, no, no, no, no. Se le sentó. Se le sentó y le ganó. ¿Qué tan orgulloso estás, Naruto? ¿Qué tan orgulloso estás, Naruto, de ganarle a un pibardo más chico que vos? Pero bueno, el Naruto se lleva... Che, ¿por qué digo Naruto? Si tiene la, re... si tiene la camisa de, de Dragon Ball. si nos gusta que tiene los mismos colores? ¿Eh? ¿Se me cuenta que tiene los mismos colores la ropa de Dragon Ball que la de Naruto? Pero bueno, ahí terminó el primer evento. Terminó el primer jueguito. Y vamos a ver a cosplayers. ¿Vieron? Era un Dakimakura, pero no era de coso. Ah, ese se viendo en el Dakimakura de fondo. Y se está descalzo. El frío que tenía este cosplayer. Bueno, nos encontramos al emperador, más loquillo de las locuras del emperador. Miren, tirando yo-yo facha y otro cosplay más, otro cosplay más de RPG, más de Isekai y algunos manguitas, tenemos por un lado manga yaoi, ah mirá mirá que manga yaoi salió al principio, epa y otros mangas comunes, un Dragon Ball Super Bien yaoi, un Banana Boy después tenemos algunas, bueno ahí, tenemos algunos doujins. Y otros mangas ya más comunes. Después nos encontramos con el arte de Minerva Arte. Cuadros personalizados de anime. Algunos son bueno de las de los mejores escenas de mangas. Y otros son bueno de las portadas de los mangas o de videojuegos. Ahí tenemos una cara muy copada de Guts. Tenemos el Super Mario Bros. Tenemos algunos personajes ya más conocidos. De Counter Strike. Me encantan eso de los iconos de videojuegos. Esos de las portadas de Game Boy Advance están buenísimas Y tenemos más figurillas. Más wifi en 3d son todos chivis o son algunos de tamaños más grandes pero los chivis iba acá se llenaron con de todo Después, después tenemos más lluvia de chivis, todos embolsaditos, dos embolsaditos de One Piece, tenemos ahí algunos, a ver qué más. Gorritos, gorritos de uh, pa, pa, pa, pa, de Spider-Man, de Venom, tenemos ahí de, de bueno, de Sakura Card Captor, tenemos uno de ya tenemos más peluchines abajo, tortugas ninja no pueden faltar. Y acá tenemos, bueno, unos genios del 3D, mira estos gustos y figuras de 3D, esa máscara muy pero muy ninja de 3D. Tenemos acá los Pokémones. Todos pintados. Están buenísimos. Tenemos un Kirby. Tenemos ahí un Mi vecino toro Y algunos mates. Algunos mates personalizados también. Para tirar facha mientras matías. Por la mañana. Mientras tomas con unos bizcochitos. Y las tazas. Y bueno, y acá los de Mau y Kai, que son una tienda de anime. También se plantaron en el evento. Ahí tienen sus billetes, Mou y Kai. Y muchos manguitas nos encontramos con Henry Market que tiene mira muchas cositas kawaii muchas cositas kawaii que a varios les va a encantar, a ver, tenemos ahí algunos borradores, peluchines pines, tenemos stickers pósters. para elegir también posters gigantes los luchas kawaii son re, pero re blanditos y algunos stickers, y ya estamos terminando este eventazo, este fin de semana, viendo acá cosas de media rata, miren estas espadas estas espadas y katanas de anime están buenísimas para el cosplayer que quiere iniciar con algunos pósters pero bueno este evento se hizo gratuito en el centro de galicia en un día nublado pero bueno nos entretuvo y entretuvo a un montón de otakus así que esperamos que esto te haya divertido te haya hecho pasar el rato te haya entretenido mientras estás viendo orejitas de gatos y nos vemos en una próxima ocasión Etiquetanos si sos parte de algunos de estos locales de estos puestos y a ah, cierto también habían concursos ahí de cosplays en medio del miniteatro con algunos openings de tus animes favoritos, así que podías estar al descubierto o en el teatrito viendo openings. Somos ARCine y nos vemos en una próxima ocasión yéndolo siempre derechito al vicio.